La noticia más importante sin duda alguna de la semana es la conformación y la presentación de los binomios presidenciales rumbo a las elecciones primarias del año 2019. Ayer ha vencido el plazo a las 11 de la noche con 59 minutos. Las nueve organizaciones políticas han presentado a sus únicos binomios para las primarias. Para hablar de este tema vamos a analizar y lo hemos invitado en el carácter de analista al señor Hugo Moldis, a quien agradecemos por estar junto a nosotras. Hablemos acerca de eh, lo que ha pasado, la presentación de eh, los binomios. El primero en presentar ha sido el movimiento al socialismo y vamos a revisar por favor el cuadro del de binomio conformado y presentado, inscrito ayer por el movimiento al socialismo, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. ¿Es el binomio más fuerte? Hasta ahora es el binomio más fuerte, ¿no? Eh, no solamente el más fuerte, sino el más eh, eh, coherente. Porque lo demás, como veremos seguramente en los próximos minutos, ha sido un reality show. Se dice que en Bolivia, ante la ausencia de farándula, la farándula es la política. Y esta vez una gran cantidad de partidos, de binomios, eh, han confirmado eso, de que la política es una farándula. En esa, medio de esa farándula, de, de, de ese carnaval, eh, ciertamente la, el binomio más cohesionado con un liderazgo, con un liderazgo eh, nacional, tanto urbano como, como rural, eh, ciertamente es el del presidente Evo y... Álvaro García Linera. Muy bien, vamos a revisar el siguiente binomio Presentado también ayer Ante el Tribunal Supremo Electoral Estamos hablando de eh, La alianza Comunidad Ciudadana Esta alianza entre El Frente Revolucionario de Izquierda El FRI y eh, Solvo Sí, es la este, Candidatura Del Gonismo pero sin aparato Partidario ...sin estructura. Sí, el gonismo tiene dos candidatos en realidad, ¿no? Eh, por un lado, Mesa y su acompañante... ...y por otro lado, Lema y Untoja. El primero tiene un, una imagen política... Eh, ...en determinados círculos urbanos... ...una carencia de, de presencia rural un candidato a la vicepresidencia improvisado. Eh, en los círculos políticos todos saben que Mesa apostaba a otro tipo de, de acompañante, en lo preferible una mujer, una ex asambleísta constituyente. Eh, y ante el, la negativa de ser eh, candidata en, en las últimas horas de hace par de días, eh, Mesa eh, designaba a Gustavo Pedraza. Su exministro además. Su ex ministro, sí, exministro. Se ve que el círculo de influencia real del de presidente Mesa es muy estrecho, vinculado a su gobierno y vinculado además de eso a, reitero, al, al proyecto encarnado en Sánchez de Lozada el año en 2002. Ahora, Vamos a ir avanzando en los siguientes, sí. en los siguientes binomios, pero algo que eh, me llama mucho la en atención... En síntesis, es que... más urbano que rural y dentro del urbano más elitista que capas populares urbanas. Claro, digamos una élite más academizada, más eh, vinculada con lo de repente intelectual, entre comillas. Unas, eh, sí, es una candidatura que trata de dar la imagen de, de lo una candidatura Letrado. de letrados. Bueno, cuando hizo su presen la presentación ¿No? de Pedraza, dijo al frente está el Palacio de Justicia, que es lo que tenemos que reformar, y en las espaldas está la biblioteca eh, municipal, que es lo que representa hacia dónde tiene que caminar el país, hacia leer más. digamos. Sí, sí, sí. Mucha imagen de élite, poco pueblo, poca plebe, como diría Álvaro García Linera. Es, es, es la candidatura de La Rosca. En el siglo XXI. Vamos a conocer ahora el binomio del movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, que ha presentado al periodista, bueno, además que tiene un apellido que connota mucho a una élite de la ciudad de Tarija, como es la familia Lema, y bueno, a Fernando Untoja, que ya se había presentado en, en anteriores elecciones, pero a mí me llama mucho la atención que siempre hablaban acerca de la renovación, pero se ven como rostros nuevamente los mismos rostros, pero apelaban a la renovación de la política. No, está, está clarísimo que, que el MNR sigue sufriendo la derrota estratégica del año 2003, una derrota que se produjo por su posición claramente antinacional, en una coyuntura distinta, porque ellos pensaban que estaban en el periodo 93-97, eh, eh, los encuentra con, ...con un pueblo movilizado, con un pueblo dispuesto a seguir, eh, a revertir los planes de... ...no los planes, sino lo que se había privatizado y transnacionalizado... ...todo empieza con la guerra del agua... ...Entonces, el MNR no ha logrado levantarse... ...superar algo mismo, superar. ¿no? ...tiene, hay que admitirlo, una. Yo, yo creo que tiene una cierta tradición y estructura en algunas partes del país... Entre ellas yo creo que precisamente el departamento de... Del Beni. De, del Beni, Tarija, ¿no? Eh, por eso no creo que sea una casualidad que su candidato sea tarijeño, acompañado por un indígena liberal, ¿no? Un Toja no es ni siquiera catarista. Un fue aliado de Banzer y, y ahora aliado del MNR, Entonces... Eh, y él mismo se asume como, como li, uh, liberal. ¿no? Así que ahí no hay nada nuevo, eh, eh, por lo menos en términos de, eh, de una propuesta distinta de lo que se hizo desde el año 2006 hasta ahora, yo creo que es un común a todos los candidatos de la oposición y frente a lo que se ha hecho frente a 20 años de neoliberalismo, o sea, mucho, mucho ruido, como se dice, para poco no es. Vamos a ver ahora la, el binomio de la UCS con otro candidato que ya fue vicepresidente, también de Gonzalo Sánchez de Lozada en la década de los 90, pero que de repente tiene como figura a vicepresidenciable un rostro nuevo pero que apelan al voto duro conservador es decir van a usar aparentemente una estrategia tipo bolsonaro trump relacionado con la iglesia con la religión evangélica esa es la apuesta de víctor Hugo la apuesta de víctor Hugo no es tanto eh, robarle un voto aymara a aymara al presidente Evo Morales Hace rato que él ha perdido ya influencia, eh, incluso en, en la propia provincia de la cual procede, eh, todos lo saben, eh, por eso se volvió cada vez más urbano que, y dejó de visitar la, hasta la provincia y la comunidad. Entonces por ahí no está, la, la, eh, yo diría, el, el, el peligro, por ejemplo, para el movimiento al socialismo, pero sí de querer interpelar a aquellos evangélicos, más conservadores tratando de emular la, eh, la, a, al Brasil, a, a Bolsonaro. Él ya ha tenido posiciones eh, eh, criticadas incluso por, hasta por fuera del movimiento al socialismo, por, eh, por ejemplo, al, al, eh, al apoyar una marcha de, de una organización de esta naturaleza que conmigo no te metas. ¿no? Eh, que, que, que implican los hechos ir a contrarruta de la ampliación de derechos que está sucediendo en América Latina y, particularmente, en Bolivia, con una constitución que no se restringe, sino amplía. Y en ese marco de esa, de esa gran ampliación de derechos, pues, eh, eh, derechos humanos, por supuesto, hay una propuesta de esta naturaleza que realmente. Eh, esperemos que Víctor Hugo no termine reivindicando... Pero lo que él Yo... llama el marxismo cultural, él está en contra del marxismo cultural, sí. él llama a todas las ideas progresistas de avance sí. como sociedad, de tratar el tema de... Ojalá del labor, que no termine reivindicando a las dictaduras militares, no creo que vaya tan lejos, ¿no? Entonces, eh, sí, pero hay una interpelación a ese sector. Muy bien, el movimiento tercer sistema del gobernador Félix Pazzi también va a participar, él como candidato ha presentado... Eh, con una mujer que viene desde el departamento de Chuquisaca, quechua, enfermera. Sí, parte mal Pazzi, ¿no? Invitó a una referente de las plataformas de Santa Cruz, no me acuerdo en este momento del apellido, ella le rechazó. Yo pensé que cuando salió limpo, la, la invitación de Patsy era el mismo show de, de el frío hacia Carlos Mesa cuando, cuando ya estaba todo decidido pero bueno, hicieron el show eh, eh, Mesa pensó que estaba ante las pantallas de televisión ¿no? y, y bueno, lo mismo Félix Pazzi, pero le salió mal la jugada eh, creo que eh, Pazzi tiene un gran problema y es que um, es, la, es, la, es la figura nueva dentro de los candidatos Presidenciales, pero sin agua, ¿no? Donde nadar. Sí, sí. Eh, eh, el agua donde quiere nadar Patsy está claramente hegemonizada por el presidente Evo y, y, y Álvaro García Linera y va a ser muy difícil para él. Es decir, apelar eh, al voto rural y del Departamento de la Paz. Rural y eh, urbano eh, en términos de identidad étnica, ¿sí? Sí, porque hay una identidad étnica también en las zonas rurales eh, perdón en las zonas urbanas eh, aymaras quechuas que hoy viven en las ciudades son profesionales son comerciantes vinculados al negocio etc. y en el área rural al movimiento campesino sobre todo aymara eso está esa cancha prácticamente está ocupada por evo morales y álvaro garcía linera entonces es muy difícil que pueda Cuatro. Claro, y cuando Xiomara Klinsky de la plataforma Xiomara Generación Klink, 21 de Santa Cruz le rechaza, también hay un segundo rechazo a la postulación. Y bueno, ahora viene ella que es una enfermera en un contexto complicado también con el tema de salud. De repente por eso también usaba, eh, porque hay mucha sí. imagen, mucho simbolismo al momento de La presentar. salud va a ser parte de la campaña. ¿sí? Algunos seguramente plantearían que la mejor salida es la privatización y bueno, hay una propuesta en, en curso para el, el Seguro Único Universal. ¿no? Ahora vamos con otro partido que ha tenido bastantes conflictos internos, como es el Partido Demócrata Cristiano. Como candidato, inscribió ayer al expresidente Jaime Paz Zamora, acompañado de la doctora Paola Barriga como su vicepresidenta, ...pero en medio también de un conflicto con la diputada del Partido Demócrata Cristiano... ...que es la diputada Norma Piero, que también quería ser candidata... ...y no le permitieron inscribirse. Sí. Una cosa general más o menos también en esta inscripción de binomios... ...ha sido eh, la mercantilización de, de la política de, de una gran parte de la oposición, es decir... Eh, eh, Jaime Paz, todos sabemos que, cuál era su partido, el MIR, ¿verdad? Y termina eh, buscando una sigla, encuentra la sigla, eh, por lo tanto es una sigla que no expresa precisamente lo que es el candidato. Casi han jugado a pases, no. como en el fútbol, ¿no? Ah, no, terrible, ¿no? Pues, sí. El libro de pases está abierto, hay que jugar. Sí, sí, o quitarse una máscara para ponerse otra, ¿no? es decir Son carnavales, eh, hasta el fútbol creo que es un poco más serio bro, de lo que ha ocurrido eh, en, en este tiempo, después de que se aprobó la ley de organizaciones políticas. Eh, Jaime va a tratar de interpelar a, al viejo mirismo, ¿no? En su momento, todos sabemos que el techo fue del 17%, y, y, y, en, y en un país donde la gente votaba y no elegía, con ese 17% logró ser eh, eh, presidente. Eh, muy difícil, no, no, no le va a ir bien a, a, Jaime, a Jaime Paz. En todo caso, en toda la oposición hay una, también un denominador común, y es que eh, se van a disputar ese voto, el, el voto antievo, ¿no? Eh, eh, todos apelan a eso. Todos apelan a eso. Sí, bueno, vamos a ver otro partido. Eh, de repente, los candidatos menos conocidos en el círculo rojo, dentro de la opinión pública, como es Panbol, que también ha presentado a sus candidatos. Y bueno, es, es, es algo que no sabemos hacia dónde va a encarar la campaña. No se lo conoce, no, no, y creo que eso se va a reflejar en el voto. Bien, vamos a irnos con Bolivia dice no, la otra gran alianza que ayer tuvo un capítulo especial en medio de conflictos y peleas entre sus dos referentes. Es decir, estamos hablando de Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional, y Rubén Costas, de Movimiento de Demócrata Social. Habían formado esta alianza, re, relanzado la alianza que habían hecho para las elecciones de 2014 cuando formaron Unidad Demócrata, pero hubo rispideces. Hubo peleas internas por quién iba y quién no iba. Samuel dijo que no iba, pero que iba Samuel eh, Costas, pero Costas dijo que no. Entonces, al final se salió Samuel y dijo, ni yo ni unidad nacional, lo llamaron cobarde. ¿Qué pasa sí, a ver, bueno, ha sido desde noche antes del de ayer, ¿no? de anoche en realidad. Eh, la posición dentro de los demócratas era que hayan dos binomios y elegir, mediante el voto, cuál era el binomio que lo iba a representar en las elecciones de octubre del 2019. Samuel no aceptó esta propuesta, se, incluso se autonombró como el candidato presidencial de la alianza, lo que le fu fue rechazado sobre, sobre todo por Ernesto Suárez, y eh, lo que hubo noche antes del 28 fue una salida pactada. ¿sí? Eh, Samuel sabía de que, que Costa no iba a ser candidato y no le interesaba. Le tiró la pelota y tuvo la respuesta que, que todos se saben por Twitter. Pero era una manera de fracturar la, la, la coalición. Eh, da, llama la atención aquí la actitud ciertamente poco ética de Samuel Doria Medina para quien yo creo que de aquí para adelante ya la política se le ha cerrado ¿no? Muy, sería como eh, el final de la sí, vida política eh, una persona que a pesar de los millones que invierte no logra superar el 6-7% que vuelva al año 2024 eh, sería una locura seguramente no ese 6-7% lo ha mantenido, hay que reconocerlo con un activismo obsesivo, ¿no? pero que no ha superado el 6-7%. Por 2024, eh, prácticamente si llega al 1%, sería un milagro. No, ya es el, el adiós de Samuel Doria Medina, quien parece tener conflictos muy graves al interior de Unidad Nacional, porque después de la ruptura él iba a presentar su candidatura. Algo pasó, le toca a los periodistas investigar, algo pasó dentro de Unidad Nacional que, que, que prácticamente imposibilitó que Samuel presentara su candidatura. Quizá... ¿Será que leyeron las encuestas? ¿Empezaron realmente a leerlas las encuestas? Porque había un, hay un personaje fundamental para Unidad Nacional... Eh, como es su vicepresidenta y alcaldesa del Alto, que no estaba presente en la conferencia. Eso iba a decir, hay que indagar por qué no estaba Soledad Chapetón en la conferencia de prensa. Por ahí yo creo que vamos a encontrar muchísimas respuestas. Ahora... Ah, pero a lo que me refía, la, la actitud poco ética eh, de Samuel, que no es una novedad tampoco, de decir, bueno, que él no va porque hay que apoyar al candidato... Al mejor posesionado, en este, de, de la oposición, claro, en este caso habla de, de Carlos Mesa, cuando todos sabemos que es él quien precisamente alentó la ruptura eh, la de la posibilidad de una gran alianza ¿sí? y estimuló a los verdes para que no vayan tampoco con, con Carlos Mesa. Es decir, era Carlos Mesa el conismo disfrazado por un lado, y por otro lado era eh, esta vieja coalición de partidos de derecha, sobre todo Samuel y, y Costas, que ya habían sido, como tú lo señalas, aliados al año 2014. Entonces, ahora decir que, que un poco más, lo, con altruismo, lo que ha hecho es declinar su postulación para no afectar al candidato más visible de la oposición, es una falta de ética de Samuel Doria Unida muy grande. Ahora dejó en offside a Costas y a los demócratas con su anuncio, con su salida el día de la inscripción, y eh, Demócratas pone como candidato a alguien que eh, se define abiertamente liberal, de hecho es un representante de partidos conservadores y de derecha en la región, como es el senador Oscar Ortiz eh, ¿Ortiz va a ganar por una cuestión de territorio? Es decir, la cuestión de Santa Cruz ¿Va a ser muy importante para la elección de demócratas? Sí Seguramente van a ratificar Una gran eh, presencia Porque es indiscutible El liderazgo de, de Rubén Costa No sé si haya una transferencia De votos Porque el liderazgo en Santa Cruz Lo tiene Rubén Costa ¿No? Eh, Va a haber un voto disciplinado, pero no sé si haya una transferencia de la adhesión que todos sabemos va por más allá de, de, de a veces no va más allá más bien del referente en ese territorio, en este caso de, de Costa. Pero eh, hay una candidatura dura, fuerte ahí, eh, lo propio sucede con el senador Rodríguez en, en Potosí. Y, y claro, y, y va a haber eh, seguramente una lucha encarnizada entre eh, eh, Víctor Hugo Cárdenas, tratando de llegar a sectores conservadores de Santa Cruz, eh, Oscar Ortiz, y yo lo veo ahí con una gran desventaja a Carlos Mesa, porque tiene un candidato, él de sí mismo no no es alguien que cautive adhesiones en Santa Cruz bueno porque cuando fue ¿Sí? presidente tenía en la antítesis ¿Sí? más o menos era Rubén Costas sí. al frente del comité pro Santa Cruz luchando por la autonomía, Carlos Mesa por el centralismo y les dijo que los dirigentes políticos en Santa Cruz eran provincianos no tenían una mentalidad provincial. yo diría que Carlos Mesa más que por el centralismo tratando de ser el de, de imitar un ejemplo histórico que, hay, que tiene el nombre en la ciencia política del cesarismo, ¿no? es decir, de no vincularse a ninguno de los polos en disputa en que en ese momento era el polo de los movimientos sociales que planteaban la recuperación de los hidrocarburos, la nacionalización, la asamblea constituyente. La agenda y, de octubre era prácticamente y él no ese. quiso. Entre otras cosas, no respetó el voto popular cuando. La gente le dijo en más del 70% de los bolivianos que se recuperara el control de los hidrocarburos versus la agenda autonómica en, con, con un referente como Rubén como costa Es el trato de situarse por encima de esas contradicciones tan tensas y tan intensas al mismo tiempo que hemos tenido el año 2013-2005. Eh, eh, entonces Y encima que tiene un candidato vicepresidencial que prácticamente pues, no le ayuda en nada en todo el país y mucho menos en Santa Cruz claro, no, no, no tiene una referencia territorial eh, muy, ni política muy fuerte, no, no estamos diciendo que sea mal candidato por supuesto y bueno el último eh, binomio para analizar también eh, sorpresa, el frente para la victoria con Israel Franklin Rodríguez Calle y Ariel Hurtado Paz que viene de una plataforma que hizo campaña por el no, digamos que esa es como la mayor referencia que se tiene Sí. también hay que indagar qué ha pasado ahí eh, hasta donde se sabe bueno, por lo menos a las 5 de la tarde la tendencia en frente para la victoria era otra era inscribir a Tuto Quiroga como candidato y acompañado por Ariel Hurtado que es un referente de las plataformas crucerias algo ha sucedido ahí eh, que hay que indagar por la cual decide no ir Tuto Quiroga o lo presionan para que no vaya ¿sí? y eh, deja en cancha a, como can, a Ariel Hurtado como vicepresidencial y a un candidato a la presidencia que, que bueno tampoco se lo conocen al país. ¿no? Bueno, hemos analizado con Hugo Moldis eh, a los nueve binomios inscritos ayer, de acá en adelante lo que empieza va a ser la campaña y quiero invitarlo para que en otra oportunidad estaremos analizando cuáles van a ser las estrategias de campaña. Ya más o menos Carlos Mesa viene con la tendencia de los globos, de mostrar gente joven, muy al estilo de Jaime Durán Barba, estratega del de presidente Mauricio Macri en la Argentina. Eh, recordemos también que ganaron con una consultora estadounidense la elección del 2002 y él fue coacheado. Entonces veremos también cómo van a ir desarrollándose y cómo van a empezar las campañas, ahora que ya se tiene más o menos claro el panorama. ¿Lo invitamos entonces para una sea. siguiente oportunidad? Claro que Muchas gracias. Ah, un gusto. Estuvo junto a nosotros el analista Hugo Moldis, hablando acerca de eh, los binomios rumbo a las elecciones primarias del año 2019. ¿Qué viene después? La campaña, cómo van a incidir las redes sociales. Eso vamos a estar hablando en otra oportunidad, porque es importante analizar eh, ya en este clima electoral que estamos viviendo.